San Martín había nacido un 25 de febrero del año 1777 y siendo pequeño se trasladó con sus padres y hermanos a Buenos Aires. Para mejorar la educación de los cuatro niños, la familia de San Martín se va a vivir a España. Allá no hay indios ni ríos salvajes, los espera Madrid, tierra de reyes. El viaje es largo, cruzan todo el océano y le dicen adiós a su tierra. José estudió la carrera militar en el seminario de nobles de Madrid. Participa en distintas batallas a favor de los españoles, luchando contra los franceses. Las batallas son a caballo, cuerpo a cuerpo, con bayonetas, sables, cañones de muy poco alcance. También en fragatas por mar, donde la tecnología es muy pobre, comparándola con las de nuestros días. San Martín ...se convierte en un experimentado y exitoso militar. Con 34 años vuelve con el grado de teniente coronel a su patria... ...pensando únicamente en la libertad de América. Deja a su madre y a su brillante carrera militar... ...para entregarse a sus hermanos americanos... ...le dice adiós a España y ahora peleará por su patria. A los pocos días de llegar a Buenos Aires... El triunvirato, que era la forma de gobierno que había en estos momentos, le encargó la creación de un escuadrón para defenderse de los españoles que querían seguir gobernando y dirigiendo las vidas de los americanos. Es por esto que crea el regimiento de granaderos a caballo, que estará formado por soldados organizados, disciplinados, que participan de la primera batalla en San Lorenzo, expulsando a los españoles. A los pocos meses de estar en Buenos Aires, conoce a una mujer joven y hermosa, Remedios de Escalada, con la que se casa y año después tiene una hija llamada Mercedes. Remedios colaboró con el general San Martín en las tareas de organización del ejército de los Andes en Mendoza. También realizó junto a un grupo de amigas la bandera que identificaría al ejército. Promovió la donación de joyas para colaborar con el equipamiento del ejército. Murió muy joven cuando su esposo estaba luchando por la independencia. Los españoles seguían amenazando con tomar todo el territorio. Ya estaban en Chile, por eso San Martín pensó en liberar ese país, cruzando la cordillera de los Andes y luego a Perú por mar. Y así lo hicieron con más de cinco mil hombres, diez mil mulas, mil seiscientos caballos, seiscientas reses para comer y gran cantidad de pólvora, fusiles, balas, municiones, cañones. Pasaron muchas penurias por la altura de la cordillera, el clima, la escasez de comida, pero la victoria fue el resultado final. Por eso decimos, el general José de San Martín liberó a Argentina, Chile y Perú. Vuelve a Buenos Aires cansado y triste. Había fallecido su esposa, enojado porque aquí no se ponían de acuerdo y seguían las peleas. Entonces se va con su hijita a Europa para que reciba una mejor educación. Allí pasa los últimos años de su vida rodeado de sus nietas y fallece un 17 de agosto. Por esa razón todos los años hacemos un acto y lo tenemos en la memoria como el padre de la patria.